bailarás de las cosas fuera antes se siente la carrera antes se vaya como quiera antes se siente la carrera antes se vaya como quiera la tierra va a temblar Siente la camina, a mí se vaya como quiera, a mí se siente la tabela, a mí se vaya como quiera, la tierra va a temblar.